Esta tarde se realizó en la comuna de Frutillar la inauguración de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura ATA, la cual contó con la presencia de la presidenta Michelle Bachelet. La ceremonia se realizó en dependencias del Teatro del Lago, donde estuvieron presentes 700 delegados inscritos quienes disfrutaron del acto inaugural. El alcalde de la comuna de Frutillar, Ramón Espinosa, destacó la importancia que tiene para la comuna, la región y el país la realización de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura. Además, recalcó que para Frutillar es aún más importante ser el anfitrión de la inauguración de tan importante evento. Bueno, esto hay que decirlo verdad es un objetivo país. De hecho, hace ya un par de años digamos, el, eh, el Estado decidió a través del gobierno poder eh, traer la, este encuentro, esta cumbre de data digamos, a, a Chile en primer lugar y en segundo lugar eh, a la cuenca en la Boyanquí, con la finalidad de poder justamente instalar a Chile en uno de los, como uno de los destinos de, de, de turismo de aventura a nivel mundial eh, Chile digamos, está incursionando hace poco en esta área hay algunas zonas del país que efectivamente llegan turistas digamos, buscando este tipo de, de turismo de intereses especiales como es el turismo de aventura pero claramente Chile tiene mucho más que mostrar y por eso este, este encuentro, esta cumbre de data que vamos acá con más de 700 delegados de todos los lugares del mundo es una tremenda oportunidad para el país, para la región y por supuesto igual para el destino de Guayanquihue. Para nosotros es sumamente satisfactorio poder eh, haber eh, logrado que se inaugurara, digamos en el fondo, eh, esta cumbre de data en la comuna de Frutillar. Eh, ...y segundo, ¿verdad? que lo hagamos también como territorio de la Guayanquihue... ...ya que la mayor parte de las actividades se desarrollan en Puerto Ara... ...por tema logístico, pero eh, esto es un territorio ¿verdad? que tiene características comunes... ...la parte histórica de paisaje, de patrimonio, ¿verdad? de cultura... ...y esto digamos, nos permite justamente instalarnos también en el concierto... ...de los destinos, eh, nosotros esperamos, sustentables de Chile... ...y para también atraer turistas digamos, en época de baja, como de otoño en invierno... ...que buscan más bien digamos un turismo eh, vinculado a la naturaleza... ¿verdad? ¿Y cómo es justamente el turismo de aventura? Sí, estamos contentos porque hemos visto una cantidad importante de delegados, vamos a tener la presencia de la presidenta en un momento más para inaugurar la cumbre, lo que demuestra la importancia que le da Chile a este encuentro, ¿verdad? Y nosotros como anfitriones, por supuesto, muy eh, esperanzados de que esto digamos, vaya contribuyendo a romper la estacionalidad que nos marca eh, en materia de turismo en la región y por supuesto también ir... Eh, incentivando a que nuevos emprendedores puedan ofrecer paquetes turísticos de turismo de aventura para justamente lograr que Chile se sentarle con fuerza como un destino digamos, potente a nivel mundial en esta área digamos, del turismo. Alcalde, ¿Cómo puede sentir el, el habitante normal, común y corriente de la, de la ciudad? ¿Qué no está vinculado a las actividades turísticas o empresariales? ¿Cómo puede sentirlo? ¿Cómo puede vivir? ¿Esta club, ¿Qué es lo que representa para ellos? O sea, yo creo que la gente de Frotillac ya a esta altura entiende la importancia que tiene el turismo como una industria que genera eh, oportunidades de crecimiento económico, oportunidades de empleo, oportunidades de ingreso. Eh, de hecho, eh, acabamos de terminar un estudio que hemos realizado de opinión en la comuna de Frotillac que dentro de poco vamos a dar a conocer, y ya en ese estudio, eh, el 53% de los encuestados señalan, en verdad, y, y visualizan el turismo como una industria que genera empleo, que genera, digamos en el fondo, ingresos a la familia y que además también es una de las áreas donde, donde el municipio debe invertir. Por lo tanto, la comunidad ya en estos últimos 10 años se ha ido premiando de que más allá de la actividad agrícola, que es muy importante para, para nosotros como país y como comuna, también ¿verdad? el turismo puede ser una industria que genere justamente ese crecimiento económico que permita también crear empleo ¿verdad? de buena calidad para los jóvenes, para las mujeres especialmente, y por tanto a través del turismo también lograr que la comuna eh, alcance el desarrollo. Así que estamos, creo, sintonizados con lo que es el, el, el sentido de la gente y aunque este digamos es un encuentro un poco más cerrado porque va vinculado más bien a operadores turísticos internacionales, el solo hecho de tener la sede inaugural eh, también eh, habla que Frutillar se coloca en el, en el concierto internacional, ¿verdad? A través de todos estos delegados que van a hablar de la región, del lago Yanquihue y, por supuesto, la comuna Frutillar, donde están hoy día viviendo una experiencia donde además va a estar acompañado por la primera autoridad del país. Sí, por supuesto, estamos muy contentos, muy orgullosos. Estamos acá en este momento en la inauguración de la Cumbre Mundial de Turismo Aventura, esperando a la presidenta. La verdad es que este importante evento es una tremenda oportunidad para nuestra región y para el país, para que estos representantes de la industria que se reúnen aquí, que de la industria de turismo aventura, puedan conocer de nuestros atractivos, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestros servicios y de nuestra industria de turismo aventura, no solo en la región, sino que en el país. Por lo tanto, para nosotros es un tema bastante, muy, muy, muy relevante para el desarrollo del turismo sustentable. Bueno, básicamente hablar de la organización, un poco de, de cuánto tiempo ha tomado organizar esta, esta, este evento y cómo han sido los resultados hasta el momento. Bueno, este ha sido un trabajo de varios meses. Empezamos en enero a trabajar en la organización, se conformó un directorio. Ha sido un esfuerzo bastante importante y un compromiso tanto público como privado de distintos actores para que todo esto funcione para que esto resulte un éxito, para que los visitantes y los operadores y, la, y los medios que nos visitan puedan ver la calidad con la que se trabaja la industria turística, puedan eh, disfrutar también de los atractivos y puedan ver que efectivamente este trabajo se hace eh, orientado hacia la sustentabilidad, pero también eh, preocupados de las comunidades, del empleo, de eh, los beneficios que genera esta industria de turismo. Eh, producto de que da una mirada diferente con respecto a la sustentabilidad, una mirada diferente al turismo, eh, principalmente turismo aventura, en la cual eh, va a permitir que no solamente apreciemos la, eh, nuestra actividad importante por nuestra región, sino también el turismo externo, que es un tema importante para la actividad económica para nuestro país, y por lo tanto, eh, realizarlo y también con una conciencia ambiental es nuestro desafío como país. Sabemos que el turismo aventura y la sustentabilidad van de la mano, por lo tanto esperamos nosotros que estas actividades se realicen en forma constante, que tengamos conciencia con respecto a la temática ambiental y esperamos contribuirnos ya como ministerio. Estamos trabajando hoy día con las certificaciones ambientales tanto en los municipios como en establecimientos educacionales para que podamos mejorar y trabajar en mejor forma las actividades turísticas. Bueno, este encuentro mundial de turismo-aventura eh, tiene mucha significancia para Corfo porque dentro de la Agenda de Productividad, Innovación y eh, Crecimiento, en la cual Corfo tiene un rol muy importante, el turismo se releva como una actividad central en el desarrollo del país para el próximo tiempo. Y eso significa que Corfo ha dirigido recursos, tiene programas estratégicos Corfo a nivel nacional y tiene programas regionales mesos regionales incluso como lagos y volcanes vamos a tener ahora un programa en Chiloé, otro en Palena eh, de modo que aquí en la región estamos actuando eh, y no solo en esos programas estratégicos sino que además estamos con todo un desarrollo en lo que es eh, el camino real y no olvidar que tenemos un premio en el nodo Corfo que es el de la cuenca del lago Yanquiwe, eh, que es el premio a la sustentabilidad en Chile entonces esta cumbre llega en un momento muy, muy significativo para la región. Creemos que se encuentra muy bien eh, el propósito de avanzar con logros muy significativos en, en nuestra región. Eh, y además, eh, creemos que es una oportunidad y una vitrina para mostrar no solo nuestros atractivos, sino que nuestros productos. Hay gente que está trabajando muy bien, al mejor nivel, eh, y creemos que quienes vengan como operadores extranjeros van a tener una gratísima sorpresa en encontrarse con una oferta interesante que nos va a llenar de posibilidades en el futuro. Y en ese mismo sentido, director, ¿estamos preparados como región para, para sustentar eh, a tantos operadores y sustentar eh, posiblemente a la cantidad de turistas que se nos vienen? Yo creo que para, para los efectos del, de, de, este, de este encuentro, sí, se han hecho las cosas muy bien, eh, se ha preparado todo muy bien. ...al nivel de lo que significa hacer un encuentro mundial de esta naturaleza. Ahora, para lo que se pueda desarrollar como oferta... ...y la llegada de una demanda significativa, hay que hacer esfuerzos. Tenemos que formar capital humano en idiomas. Estamos trabajando en eso. Corfo, a propósito de eso, eh, ha puesto a disposición unas becas en inglés... Eh, ...que ya están funcionando y se entregan ahora los certificados en los próximos días... Estamos también trabajando en desarrollar eh, capacidades de servicio en alojamiento, en restaurantes. O sea, y además hay todo un trabajo que está en, en los guías de turismo y en los atractivos de turismo de intereses especiales. Entonces, si, si tú me preguntas, ¿mañana? Probablemente mañana más o menos. ¿Pasado mañana? Muy bien, porque vamos en una ruta correcta y, y yo creo que va a ser puras oportunidades para nuestra región lo que va a suceder a contar de hoy.